5 de la noche. Estamos en el día de hoy. Vísperas de nochebuena. A punto de llegar a las 24 horas donde finalmente llegaríamos a Navidad. Y tenemos con el día de hoy con nosotros a, ¡A Venezuela. También tenemos a la Reina de Inglaterra. Y por sobre todas las cosas. Y por supuesto el día de hoy no va a faltar su anfitriona, Tita Sama. Ay, gracias, gracias, gracias muchas gracias. No me lo agradezcan, no me saluden, no me nada Lo único que hago es estar aquí para ustedes. Yo los amo. <risa> Psycho, hoy jugamos al Psycho no su toca. De conejita. What the fuck? pesadilla. Amigo, qué miedo. Vamos primero por la chandela porque está fachera. Por favor recuerda que solo puedes llevar una llaga al mismo tiempo. En tu mano. estate atento corriendo. provoca, ruido, puedes llamar su atención. Entonces no podemos correr mucho. Mira mi corazón está a O sea ya mm -hmm. tengo a la esquinita ya tenemos la vida. ¿Por qué me estoy metiendo a la escuela? Es de día. Sí en este Yo, si modo. Sí sé si, que se, se voy a acostumbrado la de noche. Pero mejor para probar. ¿Pero cuál es el objetivo del juego? El objetivo del juego no lo sé. Supongo que tengo que encontrar llaves. ¿No hay nada? esconder en la taquilla? Ah, mira. Ya sabes que te puedes esconder en las taquillas. XXSX. Ahí hay un 5. Ah, por ahí hay alguna combinación. Que me las esquinitas, que no esté. No hay nadie en las esquinitas por ahora. ¡Hola! ¡Ah, no! ¡A nadie! Ahí ya, ahí va, ahí va. ¿Ves que tiene una llave? la llave? ¿La puedes agarrar? Esta sí, pues... Voy a poner llave. Pa pensar que le quiero tocar el culo. Bueno, no importa, puedo la que le tire. Deja bueno, la estoy tocando, pero... ¡Ay! ¡Ah! ¡La puta! ¡Ah! A a ¡Ay, no, no la cagamos! Me parece que la cagamos, tita. ¡Ah! no, no, no, no, no, no! ¡Guacha, no. qué onda! ¿Qué onda? ¿Qué onda? Corre, corre, ¿Qué, onda? Corre, corre, ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Le tocaste la jalea, tita, decidon. Amigo, le toqué la cal. ¿Qué mal? ¿Qué datos tuyo? escondete! ¿Dónde? No sé, no no ¡Ah! La puta que te parió, hija de remi, puta. ¡Corre! ¡Ay, no está tuyo! ¡Pero! No está. ¡Ah! ¡Sale, puta puta! ¡Puta! por qué me matas, ¡Amigo! Fine, te coloco tu lock te key fuera de ella me encontré el código. I do not want to do it. Sorry. El disyunte está en el trastero. El disyuntado está en el trastero. Ah, tenés que. ¿Qué? Fue a hacer Freddy esto. ¿Ofístenes qué? ¡Ahí hay un dibujo! ¿No, se lo? no, no se lo voy a dar. ¿Sí? Seis. 5. 6, 5, 9. ¿Por qué sonríe así? No, no, no, no, no, no amigo, estoy bien. Sí, sí, no, tengo un par de agroventilas en el pecho. Mira lo que hizo. Ah, que era trampa. ¿Cómo hago ahora? ¿Lo puedes activarla tocándola? ¿eh? Bueno, ya fue. Uy, la puta, puta, la puta, la puta. La puta. Uy, A no estoy pues... cuarto de energía. ¡Ay! Dita. ¡No, ¡No ¡No ¡No ¡No la voy ah. ¡No la la cabeza ¡No la ¡No ¡No se está Mal, ¿no? El tema es que no la dejé de mirar nunca. Y encima ahora no puede cortar la luz, porque la estoy mirando. Guacha, cortate bien, eh, porque te estoy mirando. Bueno, vení. Vení, subí conmigo. Vení, <risa> ¡Qué grande ampolayado! No como la desliza, boludo, que un trapo de piso. <risa> estoy. Uy, no. La puta, no, no la vi, no la vi, no la vi, no la vi. La dejé de mirar por un segundo. En serio, nos faltan dos nada más. ¿Dónde están el resto? En uno de los baños hay una. En una de las puertas. Ahí está, no, salió. Bueno, falta uno más, el otro, fíjate. Creo que era el otro. A esa, ahí está. Jodeme. No. Oh. ¿Y ahora qué hago? Sí, Se lo ver, doy. Quedar. ¿Tenés todas, no? Sí. Siete 7 de 7 Bueno, creo que sí, tenés pero que si dar, Pero si está cuando, loca Pero cuando sea tranquila Tipo, cuando te lo pido, viste que a veces te da la mano y te dice Dame el diario, ahí tenés que dárselo Pero creo que ya estaba bastante loca Entonces no sé si me lo va a aceptar Golpeola con la biblia, ahora es una biblia, es un diario Más me la debería encontrar de frente mm, Sí, tipo... pero te la voy a no. Ahí está, está rosa, está rosa Ahí está Ok. Tengo todos los dibujos, puta. Eres? Sí. No, no. No. El código. ¿Qué? No vi el código justo. Me cortó la luz la puta. De uno, de uno. acordate el de uno. Es la de uno. Bueno, bueno no, que se va a acordar si fue a la mierda. ¿Quieres un tecito de? Sí, dame un té de tilo la puta madre. <risa> de uno Me agacho. Me levanto. El tercer número es cero. Agacho. ¡Tita! ¡Ah! <risa> <risa> <risa> hoy lo paso, hoy lo paso, hoy lo paso. Hoy lo paso, como que me llamo... Sí, sí, sí No, dale, dale No me puede agarrar justo No, la concha es madre no, no, no, no, no, amigo Hoy lo paso Me voy a pasar el juego así Porque ya pasé un montón O oh, acá está llenísimo de sangre ¿Qué hiciste ahí? Te las bolas que tenés pendejo No, no, no, no, no Hay que tratarla bien ¿Qué pasa, mi amor? Amigo, pero me sorprende cómo se emociona Ay, no. Ahí está Está, está, está, tranquila, tranquila, tranquila, tranquila, tranquila, tranquila, tranquila, tranquila Bien, bien, bien Sí, toma, toma, toma, toma, toma Tengo toma. que que se ponga como el ¡Abi, el código es 4! ¡El tercer código es 4! Falta uno. Sí, y esas llaves están en D3 ¿No llevó, acá, a la D3 No, ¿esta cuál era? La C3 ¿Te vaya? <tira> <tira> <tira> <tira> <tira> <tira> <tira> ¿Qué vaya? ¿Qué vaya? ¿Qué vaya? ¿Qué vaya? ¿Qué vaya? ¿Qué vaya? ¿Qué vaya? ¿Qué ¿Qué vaya? ¿Qué vaya? ¿Qué Tres. ¿Y ahora? Y por eso. ahora No, jodeme Jodeme que sacamos el final bueno ¿Cómo? Good ending Good ending Come Dale, abre, fuera ¿Eh? Corre, corre Good ending sí. Escapamos. Mejor final <ríe> No puede ser de ningún final a mejor final Vos me estás jodiendo 50 minutos para sacarlo A tu lado arroz Pasado con